Hoy vamos a, a seguir compartiendo en cuanto a lo que ya se ha venido hablando del, del DAO y del DE o del DAO-DE. Eh, simplemente eh, compartir un poquito más desde mi experiencia o desde lo que para mí eh, significa. Eh, así me gusta compartir simplemente de cómo yo lo vivo. Eh, Así que bueno, uh, vamos a hablar un poquito más de eso y luego vamos a disfrutar de, de la práctica. Vamos a practicar hoy elevar y verter chi, ¿ok? En relación a esta conexión con el Dao, con el Dao. de. Entonces, bueno, eh, en relación al, al Dao de que poder compartir, eh, pues... Eh, se ha hablado de muchos términos y de, de muchas expresiones de lo que pueda ser este Dao Te. A mí siempre me gusta pensar que no hay nada que no sepamos ya, ¿verdad? Entonces, eh, partiendo de que dentro de cada uno de nosotros hay ese ser verdadero, hay ese y yo en ti, que se habla en China en chikung. Eh, esa alma, ese ser iluminado dentro de cada uno, pues todo lo que hablamos siempre es para recordar, ¿verdad? Para traerlo a la superficie, pero no es para inculcar eh, una creencia nueva o para um, transformar ninguna religión. <risa> Es eh, simplemente palabras que apuntan a la verdad. Verdad y la verdad siempre va más allá de las palabras. Entonces, partiendo de ahí, si la verdad es la verdad siempre, debemos de conocerla sin que nadie nos la cuente, ¿verdad? Meramente viviendo. Está ahí. Simplemente reconocerla, observar la verdad más claramente. Entonces, bueno, siempre a mí me gusta caminar así este sendero reconociendo que es un recordar y que en cada recordar siempre me acerco más a mi corazón. No es más lejos que eso. ¿vale? Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar justamente de ese corazón, corazón que hay dentro de cada uno. ¿vale? Hay una compañera que tiene una canción que dice... Hay un corazón que nos guía, nos guía y nos da toda su fuerza y me gusta mucho en relación a hoy porque es esa conciencia de que hay un corazón, hay un orden, hay, una, hay un camino al que nos invita a caminar en esa dirección. Y siempre está esa fuerza dentro de cada uno para que se oiga el corazón. Pero es una fuerza siempre tan sutil que, como los grandes sabios, los grandes sabios, nunca te van a gritar la verdad. Simplemente van a dejar que tú la veas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque realmente en todas partes podemos leer la verdad. En todas partes podemos sentir la naturaleza del Buda. No solamente mirando una estatua, oyendo un monasterio, esa naturaleza divina, esa naturaleza iluminada, está en cada molécula de aire. No solamente en una parte del cerebro, no solamente en un rinconcito escondido del corazón, sino en todo, en todo lo que existe. Pero claro, es una verdad que muchos llaman hermética. ¿Verdad? Es el hermetismo, porque no se revela a no ser que uno lo busque. Entonces, algunos también hablan de eso de, creo que fue el eh, Cristo, eh, Jesús, que publicaron que dijo no echar perlas a los cerdos. No sé si a alguno le suena ese dicho, pero bueno, va en esa línea de... Cuando llega el momento de ver más clara la verdad o ver más clara una parte de ella, simplemente somos capaces de verla mirando el mar o oyendo el viento o cerrando los ojos y sintiendo adentro qué es lo que quiere mi corazón. Entonces, esa, esa verdad que hay siempre dentro y fuera es ese Dao, es ese eh, ser verdadero. Doctor Pan le llama al Dao Junyuan Chi original. Hemos estado haciendo recorrido durante todo este tiempo juntos, primero hablando del Chi, de todos los tipos de Chi en el cuerpo, en el universo, toda esa mezcla, transformación, ¿verdad? Y luego hablando de la conciencia y de esa conciencia pura realizada, ese Iyuan Ti, que se llama en Chinen. Y el Dao De sería la teoría que le sigue a la teoría de la conciencia, que viene a explayar más ese entendimiento, regresando o retomando este concepto del Dao que en China pues, es muy conocido. Entonces, para que Doctor Pan, para que la gente que sigue este, esta práctica de China en Dr. Pan simplemente aclara esto, ¿no? el Dao no es más que la fuente, es el Junyanchi original, esa fuente de la que todo nace, de la que todos hemos evolucionado, de la que nos nutrimos en cada instante en esa conexión con el universo, con el vacío, con el ser verdadero, ¿verdad? Esa fuente la conocemos muy bien, aquí sí, más allá de nombres. Entonces, eh, teniendo esto de partida, ¿por qué le añadimos, una? por qué queremos ampliar el conocimiento de esa fuente hablando del Dao porque es eh, la necesidad también de hablar de esas dos caras de la moneda o sea, en algunas tradiciones por ejemplo se habla claramente de esa diferencia entre el Junyanchi original y Yuan-Ti o el absoluto y la forma que toma el absoluto. La no forma, el estado puro, éxtasis, paz, energía pura en expansión. Y esa vida que viene a dar vida a una forma. Viene a dar vida a una margarita. O viene a dar vida a un gato. O viene a dar vida a ti o a mí. ¿Verdad? Pero es esa vida que es esa fuente. Entonces, esa fuente, cuando conectamos con ella, parece que nos separamos como algo que no somos. Cuando hablamos del Dao De, venimos a rescatar ese De, que es la acción de esa fuente. Es decir, no existe la fuente por un lado y yo por otro como cosas diferentes o separadas. Son las dos caras de una misma moneda. ¿vale? Entonces ¿Eso qué significa? Que el absoluto sin forma, de por sí, solo, no está completo. El sueño de la vida, lila, que le llaman en el hinduismo, este juego de la vida, este juego de la conciencia que vivimos como este gran sueño de la vida, es ese juego de la conciencia de ser no forma en expansión crea todo esto, esta creación completa. Es esa acción de ese estado de energía pura. La energía toma la acción de una u otra manera, a través de la infinidad de seres. Entonces, esa acción es el de. Así tenemos lo absoluto y lo tangible o lo efímero, lo transitorio, lo eterno y lo transitorio, lo sin forma y la forma, lo uh, que es la totalidad de todo lo que existe y algo individual que, re, que encarna, ¿vale? dos caras de la misma moneda. Entonces, esto puede ser muy útil cuando uno entra en el camino, a muchos les surge la pregunta, pero bueno, entonces si yo soy la fuente, si yo soy conciencia pura, no hay nada que hacer. El mundo es una ilusión. No hay nada que hacer en el mundo, porque realmente no soy el mundo. Estoy por encima. Muchos les pasa. De hecho, en algunos países se ve mucha gente renuncia al mundo porque descubren que no son. Eso que encarnan, que son lo que hay detrás, lo que le da vida a ese personaje, a esa forma, y rechazan al mundo. Es muy frecuente. Entonces se le está perdiendo una cara a la moneda, porque rechazas al mundo. No, no dejas que esa energía de vida, en la manera que tú elijas, conscientemente sino que cortas y rechazas el de, quedaría muerto, ¿verdad? Entonces, al contrario también, mucha gente, es el lado, digamos, de la vertiente opuesta, que es vivir completamente en la, uh, en la identificación con la forma. Yo soy este cuerpo, yo soy estos pensamientos. Entonces voy a trabajar para ganar dinero, para sobrevivir y me relaciono con ciertas uh, reglas sociales, no reales, sino sociales acordadas de lo que está bien y lo que está mal. Pero no entiendo ese espíritu, no entiendo que haya un corazón, no entiendo que haya un más allá, no entiendo que haya un eterno, que haya un, un omnipresente entonces se le está rechazando el otro lado de la moneda, el, la existencia. El Dao se está rechazando en ese caso. ¿Vale? Entonces esos dos mundos, el que camina uniendo a ambos, es el que verdaderamente puede realizarse. Hay un camino que es el de la realización, iluminarse. Realizar al ser que de verdad eres, ese estado absoluto, más allá de todas las formas. Y hay un gran esfuerzo por tener esa experiencia y por lograr esa experiencia para despertar a quién eres. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno se acerca y se acerca y se acerca o incluso lo toca y lo experimenta, el camino no acaba ahí. No te vas ya a la otra vez a la no forma. Sigues sí, aquí. ¿Por qué? Porque el trabajo no es solamente el Dao, el trabajo es el Dao Te, la acción del Dao, Lograr que una vez incluso habiéndose iluminado uno, camine por la vida con ese conocimiento. Entonces ese Dao Te realmente es lo que podemos ver en algunos maestros a día de hoy, como puedan ser pues grandes maestros que ya han integrado partes y partes y partes de esa personalidad trascendental, pero en esta personalidad individual, yendo más allá de todas esas limitaciones, una por una, integrando la verdad de su espíritu, la verdad de su alma, la verdad de su corazón. Entonces, personas como puedan ser... Eh, personas <risa> como puedan ser eh, algunos maestros ejemplo pueda ser ama de la india no sé si os suena una gran maestra que por mencionarla eh, para um, expresar esa esa encarnación del ser verdadero en su plenitud um, en su acción, pues la gente que la sigue cuenta que ella, bueno, para los que no lo conozcáis, es un gran, una gran maestra espiritual que vive en el sur de la India, en Kerala y tiene en su ashram, en su escuela unas 6.000 personas ¿no? por día, como parecido a la cantidad que había en Huashya Center en, de Doctor Pan a día de hoy. Y, y viaja por todo el mundo y su manera de dar ese guandín de verter el chi es abrazando a la gente. Es su manera de hacer guandín o darshan, que se llama en la India. Y abraza a la gente como una manera de encarnar la compasión divina, la compasión máxima del ser verdadero, que es arropar a todos. Así crea hospitales, crea escuelas y recibe uno por uno, en una línea, en una fila, persona por persona darle un abrazo, que cada uno sienta el abrazo de ella, se sienta oído por el universo, se sienta amado. Y lo que las, los que la rodean siempre cuentan, ama no duerme, 24 horas está atendiendo a la gente. Toda la noche cuando da, el, cuando da esta, estos uh, abrazos. Toda la noche sin dormir y no la ves un momento que se pare cansada a comer o que se pare cansada a dormir. No parar y la ves radiante de energía, completamente llena de chi, completamente rebosando. Más hace, más se llena. Entonces, ese ejemplo lo traigo a la superficie con manera de... Irnos a, a alguien que está ahí, ¿no? que está encarnando los mejores atributos de nuestro ser en su expresión particular. No hay una expresión concreta en la que haya que hacerlo. Ese es el, al final el reto de cada uno. Así como hay una margarita y hay una rosa y hay una amapola, cada flor tiene su función. Cada ser cada uno de nosotros tiene su función, su expresión única de ese ser. Entonces, cuando vamos a la acción, a ese de, lo vamos a expresar en nuestra manera única. Cuando no lo expresamos en, este, en nuestra manera única y solo imitamos lo que alguien ha hecho, podemos ver que mi el corazón no está completamente mmm, expresado. Si estuviera completamente expresado, se vería tu autenticidad, tu individualidad, tu un, u, unicidad y uniqueness, <risa> eh, tu, tu ser único, único en eso que haces, ¿verdad? Si ves que estás haciendo lo mismo que alguien, te está sirviendo porque estás aprendiendo y por cierto periodo está bien, pero siempre el viaje del dao Te, el viaje del corazón... Es ser capaz de oír el corazón que llevamos dentro, no el corazón de otro, mi corazón, oírlo. Y eso es caminar el sendero. Al final, por más buena que sea una acción, por ejemplo, abrir centros para dar de comer a la gente, si no es lo que sientes querer hacer y tú sientes que tu devoción es enseñar meditación, debes enseñar meditación. No creer que hay algo mejor que otra cosa, sino siempre oír al Dao, Dao que hay dentro de mí. Y ese Dao que hay dentro de cada uno nos impulsa a caminos diferentes siempre. Y oír al corazón realmente es el secreto de la salud. Verdad, abrimos estas sesiones de sanación, de compartir... Uh, experiencias y abrir prácticas en relación a la sanación. En ese sentido, ¿por qué es tan importante oír al corazón? Cuando oímos al corazón podemos recordar esta ama. Estás tan entregada a ese corazón que oyes dentro de ti que te sobra la energía. Es una continua fuente fluyendo de ti emanando en todas direcciones. Cuando estás haciendo algo que tu marco de referencia te dice es lo correcto hacer, pero no sientes de corazón querer hacerlo, vas a empezar a sentir menos energía te apoya. Menos y menos energía te apoya hasta que acabas rendida, hasta que acabas agotada. Aunque parezca que estás haciendo lo correcto. Realmente, no hay correcto, solo lo que manda el corazón. Entonces, ¿cómo mantener la salud? Realmente, cuando nos reunimos a hacer prácticas, parece que siempre hay una obsesión de reunir chi. ¿Verdad? Podemos tomarlo por un instante a broma. ¿Por qué hablo de que pueda parecer una obsesión? Uh, yo vengo de otras tradiciones, cuando llegué a Chico me resultaba muy extraño esta práctica de continuamente querer quedarse con la energía adentro. Eh, luego entendí ¿no? el significado. Cuando uno eh, conecta con la verdad de su espíritu, de su alma, de su ser, esa fuente, ese chi original, es infinito, ¿Verdad? Aunque sea de teoría, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si somos esa fuente, ¿por qué tanta agonía? ¿Por qué tanto querer y querer traerlo y traerlo? ¿Tanta necesidad? ¿Y por qué hay que hacerlo tanto y no se queda en nosotros? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué tengo que practicar tanto? ¿Por qué no se queda el Chi en mí? Al principio, cuando empecé a practicar Chi Kung, uh, también eh, no me pregunté esto, sino que entendí el sentido y el no sentido. Así como cuando hacemos lo que el corazón quiere que hagamos tenemos una fuente infinita que nos empuja y lo hace sola, realmente. Estamos tan en la gloria que nos levantamos de un salto de la cama al empezar el día. O vamos rápido a esa cita, o rápido a llamar a esa amiga, rápido a coger la caravana, a pasar el fin de semana afuera. ¿Verdad? Cuando es un llamado del corazón. Cuando no lo es, ¿qué pasa? Yo lo siento como un río. Si estoy en el canal, canal central, si quieres, simplemente esa fuente, ese río de energía pura del universo con el que siempre estoy conectado. ¿Cuándo de repente siento que tengo menos de ese fluir y por qué? Tiene que ver con ese dato. Cuando estoy conectada, alineada con mi ser verdadero, en cada pensamiento, en cada acción, vitalidad plena, me sobra la energía, no sé qué hacer con ella, Cuando no lo estoy? Aquí voy a practicar, ¿verdad? Algo no he hecho de acuerdo a mi corazón, he dejado de recibir el río, me he salido de la corriente, no estoy en mi corazón, no fluye, no fluyo, nada sale, todo bloqueado afuera, no estoy fluyendo con el río. Entonces, ese río, sentirlo como esa conexión con el cosmos, esa corriente fuerte, siempre nutriéndonos en cada instante, no solo cuando practicamos, en cada instante. Somos uno con todo el universo y con todo el mundo. Pero cuanto más estemos en ese corazón oyendo claramente, más vitalidad vamos a tener y más claro vamos a ver la dirección en el camino. Entonces una manera de practicar también es preguntarse, en cada momento la acción, el de, que voy a desarrollar es desde el corazón o no. ¿Mi corazón quiere seguir con esta pareja? ¿Mi corazón quiere seguir en esta ciudad? ¿Mi corazón quiere seguir en este trabajo? ¿Mi corazón quiere seguir en esta cena? Siempre oyendo, oyendo a cada momento, siendo honestos con nosotros mismos. Es la manera de fluir con nuestro corazón. Si estamos dentro de un río, cuando tomamos alguna decisión fuera de él, empezamos a quedarnos con menos agua. Empezamos a hacer como una canalización hacia otra parte y de ahí empezamos a secarnos. ¿Verdad? Menos agua, menos chi. Menos energía, más barro menos claridad, yo lo siento así, de repente fuera del río, fuera de la corriente, entras en un hoyo, en un hoyo o en un embarronado de confusión porque estás más lejos de la corriente ahora y no es tan fácil escuchar al corazón, te has ido ahí alejando sin darte cuenta, con la sanación pasa así, hay gente que se ha dejado por mucho tiempo, ha dejado de oír al corazón básicamente por mucho tiempo y ha empezado a tener menos energía, por tanto todo tipo de enfermedades surgen. Surge el insomnio, surge el estrés, surge dolor en el hígado, surge el cáncer, surge la depresión, surge todo tipo de cosas simplemente porque no estamos alineados con el corazón. entonces cuando estamos uh, practicando siempre recordar, y hoy vamos a practicar con esa intención, hacerlo un poquito, sutilmente diferente, haciendo la práctica no con esa necesidad de ganar algo que no soy o traer algo que no tengo. Vamos a partir de ser esa energía pura, completamente infinita, la abundancia que quieras, ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos con ese gran canal y vamos a sentir que nos alineamos más en él. Volvemos más al corazón. Es más fácil oír a nuestro corazón. Y así desde ahí, naturalmente, queramos o no, el chi llena nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el chi nutre allá donde nuestro corazón esté. Si nuestra mente, nuestro corazón está abierto al Tao, el cuerpo naturalmente va a fluir esa agua. Es lo último en el que se refleja esa, ese estado de conexión, ese estado de Tao, el cuerpo. Así que no obsesionarse con el cuerpo. Si hay alguna obsesión que tener es con oír más claramente al corazón y seguir siempre al máximo todo lo que podamos al corazón. Entonces, ¿por qué a veces se nos hace difícil oír al corazón? Por todo que hemos hablado un poquito sobre el marco de referencia, ¿verdad? Eso lo tenemos un poquito ya trabajado. Dentro del marco de referencia en relación al daoteo también tenemos eso, esos sistemas de supervivencia sobre los que actuamos, esas reglas esas leyes universales sobre las que actuamos. A nivel del cuerpo, por ejemplo, es necesario tener una dieta equilibrada. Si no sigues esa regla, el cuerpo puede enfermar. Es una ley también, forma parte del Dao, de las leyes del universo. Si no mantienes la postura correcta, también puedes hacerte daño en el cuerpo. Es necesario andar bien, sentarse bien, tener cierto ejercicio físico para mantener el cuerpo en forma también forma parte de las leyes que hay que cumplir que forman parte del Dao o leyes relacionadas con el pensamiento que el pensamiento sea el correcto no criticar a otros no entrar en cotilleos no mentir no hablar mal a alguien no gritar eh, manera de desprecio a otra persona, a cualquier animal, ser vivo, forma parte de buen pensamiento, la acción correcta. Aquí entran un poquito las uh, reglas de conducta, cómo relacionarse con los demás, siempre pensando en el grupo y no en el beneficio propio, siempre pendiente de cómo los demás están teniendo la experiencia, tratar de apoyar siempre a todos, ver al ser en todo lo que existe, no solamente en un símbolo, sino tratar de ver al ser en todos, verte a ti mismo en todos, ver al ser en todos y por tanto querer ayudar a todos, porque todos eres tú. Y de ahí actuar. Entonces, todas estas reglas, leyes, forman parte del Dao. Muchas veces hablamos de estas leyes universales. Vienen a ser algunas, estas que menciono, que son muy importantes. Hay algunas tradiciones, de hecho, que no se preocuparon tanto de la práctica como de seguir la ética, como puede ser el cristianismo. Hay una serie de mandamientos, una serie de códigos éticos y hay que cumplirlos. Si quieres mantenerse mantenerte en esta conciencia uh, transparente, consciente. Entonces, cada camino lo evoca a un sendero o a, un, uh, a una práctica. Pero eh, realmente, cuando hablamos del Dao Do, el hincapié es en darse cuenta de que, por ejemplo, en estos tres aspectos del cuidado del cuerpo, de la mente y de la acción que menciono, si yo eh, no comiera hoy, por ejemplo, ¿cómo va a estar mi cuerpo? Si a alguien se le olvida desayunar, como a mí se me ha olvidado esta mañana por tanto trabajo, se me ha olvidado de repente, ¿cómo se siente uno cuando no ha desayunado? <risa> Te pueden marear, te puede dar, alguno le dará enfado quizá, o, o te puede de repente eh, encontrar mal, ¿no? Te falta energía, es simplemente algo que hay que cumplir para mantener la salud, ¿verdad? Es obligatorio, es una ley, <risa> como mantener el cuerpo forma parte, ¿vale? Entonces, así como eso es uno muy fácil de ver, otro no tan fácil de ver es el criticar a la gente. Por ejemplo, en cuanto al código de conducta. En la sociedad actual pues está muy de moda hablar de los demás y también sacar las faltas al otro. En algunas tradiciones se hace hincapié en la importancia de no hacer esto y que cuanto más practiques y más medites, más uh, permites limpiarte. Justo todo ese mal comportamiento, porque hay reglas que no están tan claras de cómo actuar para estar de acuerdo al lado o de acuerdo al ser y se saltan a la ligera. ¿Y eso qué es lo que genera? Igual que yo me puedo sentir mareada por no comer, si yo pienso mal sobre otra persona, también me va a repercutir en mi energía y me voy a sentir mal. Igual, exactamente igual de mal no comer que hablar mal de otra persona. Entonces, hay cosas que no están tan claras porque hay un orden social en el que hay otras reglas. Y ahí entra el marco de referencia y porque a veces no escuchamos tan claramente al corazón o al lado. Entran esos acuerdos sociales de qué es lo correcto hacer, por ejemplo, eh... Eh, qué ejemplo poner, uh, alguna regla social en cómo te relacionas con otras personas, que es eh, lo correcto hacer, por ejemplo, si eres mujer deberías de cocinar para tu marido, por ejemplo, ¿no? En algunas sociedades debe de ser así. Entonces, pues eso sería un uh, marco de referencia que puede atrapar a algunos y sentir que su corazón a lo mejor no quiere cocinar, es que no se me da bien, no lo disfruto, ¿por qué no cocinas tú? <risa> y hay parejas que felizmente dirían, el hombre, a mí me encanta cocinar, yo cocino, yo encantado. Entonces, si es un marco de referencia muy fijo por la sociedad que no lo permita, esa pareja quizá va a tener un camino de angustia y de frustración porque hacen cosas que el corazón no quiere, que el corazón le gustaría hacer de otra manera. Pongo este ejemplo que ha salido así, muy llanamente, eh, pero para que lo extrapoléis a todo lo demás, ¿vale? Simplemente un ejemplo muy amplio, pero en cada momento de la vida. ¿Es un acuerdo social o es realmente el corazón? Por eso ahí Doctor Pang, habla claramente de esa progresión, no a ser como niños, y que todo sea natural y que todos somos con todos amigos y perdonamos al instante y todo bien, como muchos eh, bebés o, o pequeñitos hacen, sino el llegar a liberarse en un comportamiento social elevado, de acuerdo al corazón, pero no de acuerdo al corazón de un niño, sino madurar ese corazón y actuar con libertad, pero siempre consciente de la verdad del corazón en cada momento. Entonces, bueno, es una invitación a la de hoy a meditar un poquito en este tema, en qué importante es oír al corazón para avanzar en el camino espiritual, para mantenerse sano. para tener realmente una vida más satisfactoria, con más entusiasmo. Y ese Dao, esa existencia que todos somos, sin hacer nada, que siempre está ahí, rescatarla en cada momento, recordarla, esa presencia, esa no acción pero completa, uh, llenado de energía, esa fuente, ese Tao, que somos, y ese D, esa acción correcta. Ese pensamiento, palabra, acción y conducta correcta. Correcta no según la sociedad. Tengo que tener hijos, tengo que ganar dinero, tengo que tener una casa grande. No, <risa> correcta a tu corazón. Y ahí está el camino de abrir las orejas grandes y que podamos más claramente en cada momento oír al corazón con claridad ese corazón que hay y que nos guía, que nos guía y nos da toda su fuerza en cada momento. No es fácil. Por eso es bueno que lo, que lo compartamos y lo hablemos. Porque hay muchas uh, barreras, ¿verdad? Muchos acuerdos sociales y mucho olvido de esta verdadera naturaleza en este sueño que vivimos. Pero cada día recordarnos más y más. Soy la fuente. Y en esa realización vivo, libre, cada día más, encarnando todos mis atributos para que yo en ti pueda ser uno con esa fuente en su vivencia. El ser individual encarne todos los atributos del ser verdadero, de esa fuente, en cuanto a la capacidad de sanar, como a la capacidad de crear las actividades que sientes que vienen en ese fluir, como la capacidad de ver a los demás como ese ser en todas partes. Cómo abrir el corazón a un amor más elevado, a una mayor compasión, a vivir uh, ese Dao de vivir las dos caras de la moneda. Sin olvidar la espiritualidad y sin olvidar el mundo, ambos unidos como uno solo, caminando sabiendo quiénes somos y queriendo cada día. Quiero ser más quien soy, quiero encarnar más este ser verdadero en mí cada día. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo abro más mi corazón? ¿Cómo reflejo más en mi mundo este corazón que hay adentro? Y así cada día a levantarse con esa intención, esa dirección de encarnar más la verdad, el amor, la belleza, la pureza. Todos los atributos, todas las virtudes del ser que somos en verdad y así vivir plenamente. Vivir de acuerdo al corazón es realmente vivir. Lo demás es montarse en el tren y ver el paisaje. Pero vivir de verdad requiere ese esfuerzo de abrir bien la oreja y abrir bien esa fuerza de solo oír al, al que hay adentro, confiar plenamente, cada día más, en quien me guía en este corazón. ¿Vale? Pues vamos a compartir ahora eh, un campo bonito de, de fundirnos en el lado. y para la práctica de hoy como mencionaba, me gustaría Vamos a ponernos de pie, ¿vale? Todos, vamos a hacer elevar y verter Chi, nivel 1 de Chinen. Para la práctica de hoy me gustaría Okay. Para la práctica, Beba, me gustaría que hagamos como he comentado antes, ¿vale? Que nos olvidemos de sanar nada. Que nos olvidemos de... Un momentito, voy a cambiar esto y lo digo con firmeza. Uf. Ahí va. Que practiquemos hoy... Desde esa conciencia de que hay un río, de que hay una gran corriente natural que ocurre cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en ese ser verdadero, en esa verdad, ese gran espíritu Alma y yo en ti, junio en chi original, lo que más te resuene. Dao. Vamos a poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón en fundirnos con ese Dao. Y para fundirnos con el Dao vamos a sentir que no hay ningún esfuerzo que hacer más que traer la mente a ese deseo de ponernos en el centro del corazón. No está lejos, está aquí mismo y en todas partes. Así que no requiere esfuerzo, es importante esto para hoy. No hay esfuerzo y no hay uh, que entrar a la práctica con una gran necesidad de reunir y de guardar, porque no hay nada que podamos guardar que no hayamos integrado. Si yo reúno y reúno, pero los atributos del Dao no soy capaz de encarnar ese chi, mañana ya no está en mí. Porque no ha podido integrarse en mi persona. Por favor, conciencia de esto. Nada puede quedarse si no se ha integrado en la persona. Ok, vamos suave a relajarnos, sentir cerrar los ojos. Con toda esta información que venimos compartiendo, la dejamos asentarse, quedarnos con lo que más nos haya resonado. Una frase es ya suficiente. Siente el cuerpo relajado de cabeza a pies. Tomándote este momento para tu conexión íntima. Con tu corazón, con el Dao. Y balanceate un poco hacia adelante, hacia detrás, como un péndulo que cuelga en algún lugar del universo, en este espacio en el que te encuentras, en el que nos encontramos todos. Trae tu mente a lo más sagrado que sientas, a lo más grandioso que sientas. A ese más allá nos abrimos. una apertura sincera, honesta al universo, a todo lo que existe, toda esta creación que vivimos. Siente que te abres, tu corazón se abre, te entregas a este momento. Deja que tu cuerpo, al balancearse o al estar ahí, tal y como estés, a gusto, se sienta arropado, se sienta parte de toda esta creación, esta vida. Parte importante. Que te sientas arropado, amado, apoyado por este DAO corazón. Y soltando cualquier frustración, angustia, necesidad, soltamos todo ahora y nos sumergimos en este dao, existencia, en lo absoluto. Fúndete en él y siente que te disuelves, desapareces. Te fundes y eres la fuente misma. El estado sin forma. En unidad. Deja que tu mente se abra a este estado que bien conoces y como lo conoces bien solo con tu intención, déjate llevar ahí. y respira tranquilamente siéntete en casa de regreso en la fuente creadora de todo si hay un lugar donde soltar lo que no necesitas es aquí Así que todo relajándonos, soltamos todo lo que cargamos, soltamos aquí. Con la mente en calma y muy relajada, solo sintiendo el lao, sintiendo la fuente. Dejándote transformar aquí. Dejándote nutrir aquí. Dejándote amar. Aquí, sanar aquí, abrimos todo, todo nuestro interior a esta fuente, a soltar todo lo que no esté en sintonía con ella, con el corazón y que nos esté haciendo daño al alejarnos del corazón, soltamos aquí, entregamos todo, sabiendo o no sabiendo si está alineado, soltar, entregarlo todo, sin querer guardar nada. Al entregar todo, realmente podemos sentir que no hay apego por nada del mundo. No tenemos apego a nada, a lo que le estemos dando vida. Y estamos dispuestos a cambiar absolutamente todo en nuestra vida. Es ese entregar todo, permitiendo así la transformación para un mejor fluir con el corazón, siéntete en esa fuente sumergirte entregando, abriéndote Como cuando uno confía en un médico y se abre a él. O cuando uno confía en su pareja y se abre. O cuando uno confía en la vida y se abre así, nos abrimos a la fuente. Permitiendo consejos y cambios internos. Sabiendo que es lo mejor. Siente este fundirte en el dao, en la fuente, siempre con la oreja abierta. Siendo consciente si algo se va, si algo se te invita a soltarlo, si algo nuevo llega, una idea nueva llega. También consciente. Es el camino del corazón. El corazón va hablando al entrar. A oír esa fuente. Vamos a hacer un vertido para... Apoyar esta fusión con la fuente. Sentimos nuestras manos conectar con toda la energía, una abundancia de este gran canal del Tao. Y sintiéndonos en una gran columna con lo más puro, ese Tao. bien lejos ahí arriba, siente esa conexión energías más refinadas, conciencias más elevadas, con visión más completa de un mejor camino y siente, lleva con tus manos como un río, deseando todo este río fluir. Y lo acompañamos, una gran cascada, suavizando y borrando todo adentro, primeramente en nuestra conciencia. Siente esa gran cascada de cabeza a pies, un gran llenado. Elevamos chi, conecta con ese canal y vierte toda, toda la corriente también en tu cuerpo de energía, además de tu conciencia esa conciencia que se proyecta energéticamente en el cuerpo, sentimos, se llena, ese cuerpo de chi, se ilumina, suaviza, purifica. Una vez más, Eleva esas manos. Conectar con esta gran cascada de purificación. Coronilla bien abierta. Y también a lo más físico. Descendemos esta gran corriente nutriendo todo. Todo nuestro cuerpo físico. De cabeza a pie, siéntete dentro del río, siéntete dentro del canal de energía pura del universo, trabajando por alinearte más con tu propio corazón, deseando oír mejor el universo, sus leyes, sus susurros. Ok, hacemos la apertura de nivel 1. Baihui se eleva, se eleva al cielo, permitiendo el continuo fluir. Y Yin sube, suave, conectando con Mingmen, manteniendo la energía, circulando en todo el circuito. Mingmen relajado. Postura cómoda, siéntete siempre flotando en el universo, en casa. Rotamos palmas, conectamos con la tierra. Empuja. Reúne. Empuja y reúne. Empuja, reúne. Sin esfuerzo elevamos la esfera de Chi a nutrir Dante en inferior. Abundancia del río al dantien inferior, a través del ombligo. Naturalmente fluye dentro del río. Palmas hacia abajo, abre hacia los lados. Siente y reúne chi desde atrás en el anteno inferior a través de mi men. Siente con todo tu amor llenar este vientre espacio vital para este cuerpo. que nos permita caminar bien por el sendero, fuerte, vital, eleva el chi. Al dantien medio, a través de dapao, enviamos, nutrimos, <coughs> en medio, que permita abrir más el corazón, la conciencia del amor a todos, compasión a todos. siente llenarse esta conciencia y abre abre llevando tus manos hacia el dantien superior nutrir este espacio de sabiduría dantien superior a través de intan enviamos esta gran cascada esta gran acumulación de chi, ver más clara la visión, más clara las leyes, más claro la voz del corazón. Ilumina, ilumina todo tu cerebro, todo tu canal de Intan a Shenji, al Palacio de la Conciencia y por atrás también. Todo abierto y abre hacia los lados, abriendo todo, entregándote a la transformación. Reúne todo este chi hacia arriba. Siente cómo vas haciéndote uno con este pilar de luz, de chi. Canal y une tus palmas, estírate un poquito, llevando al infinito toda tu intención y de él trayendo más, más cascadas, desciende todo este dao. por todo tu interior, pasando la cabeza por dentro, se llena, se abre el sendero. Abre y baja, cuello abierto, comunicación y pecho. Siente este instante, manos de rezo, el chi acumulado en el pecho, nutriendo. Empuja, palmas hacia adelante, separa, dedo por dedo. Mirando a través del triángulo y abre, índice pulgar, visión al infinito, al Dao en todas partes y fúndete con él al reunir, fúndete. Empuja, abre y fúndete. Reúne. Abre. Reúne. Movimientos fluidos siempre disfrutando de esa fusión con el Dao. Y esa transformación que supone a todos los niveles. No mecanices. Presente siempre estás haciendo en este océano, fúndete en él. abre, abre todo en ti, entrega y trae todo tu verdad, tu corazón de regreso reúne abre Llénate, reúne, empuja y al empujar palmas ahora van a abrir horizontalmente 30 grados un poquito y cierra, abrimos en la horizontal, seguimos abriéndonos al universo Abre y fúndete. Abre por completo llevando tus manos hacia los lados, suave, sintiendo cada movimiento los cambios en el chi, los cambios en tu conciencia, siente, disfruta, empuja y reúne, fúndete, empuja, abre. Reúne. Abre. Reúne. Abre. Reúne. Abre. Reúne. Abre, abriendo. Empujando un poquito y la vertical hacia arriba, abrimos coronilla y abren pies hasta el infinito como cabeza en el cielo, pies en el infinito también, gran cuerpo de Chi, abre arriba. Se reúne abajo y gira tus palmas para elevar toda esta esfera. Relaja tus hombros, toda la tensión y eleva toda esta conciencia pura y chi puro. Situate en ese canal, en ese río abundante, siéntete ahí, visualízate ahí, en el centro de tu corazón y vierte, vierte toda la abundancia, transformando lo que no es del Dao, vierte. Deja salir, deja entrar. Vierte. Pasa la cabeza. Transformando ideas, pensamientos. Pasa el cuello. Pecho, limpiando cualquier emoción acumulada y abdomen, dedo medio para enviar más chi al dantien inferior. Abundante, iluminado y hacia atrás a través de MIGMEN. Acompañamos toda esta cascada a través de las piernas por la parte de atrás, fluyendo y fluyendo. Y manos sobre los pies para abrir canales de las piernas, empuja y reúne. Empuja, abre, reúne en el Dantian, pies, piernas conectados con el río, fluyendo, permitiendo un mejor fluir, reúne, estira un poquito y Reúne ahora acompañando el movimiento por delante de las piernas, cara interior, todo el interior de las piernas, río fluyendo hasta el ombligo abundante. Siente el dantian iluminado, accesible, a recibir más de toda esta abundancia. Separamos las manos. Desde los lados vamos a elevar los brazos. Y palmas miran hacia el horizonte, conecta con ese chi puro, conciencia pura y llénate, fúndete en este dado, fúndete, reúne. Abre, disfruta. Fúndete, reúne. Abre. Fúndete, reúne. Abre. Fúndete, reúne. Abre, suelta, entrega, ábrete al cambio, abre. Y fúndete, reúne, siéntete en el río fluyendo y abre, abre por completo. Vamos hacia adelante, un poquito, 30 grados y hacia atrás, siente. hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante por completo trayendo brazos al frente. Y abre, abre, última ronda, y fúndete, abre, fúndete. mente, energía y cuerpo se funden y se abren. Abre. Y fundete. Abre. Fúndete. Abre. Y fúndete. Sin guardar nada, entregando todo, recibiendo todo lo nuevo. A todos los niveles. Abre por completo ahora. Y hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Arriba abajo. Me reúne todo este chi elevando el chi sobre la cabeza suavemente. Disfruta cada momento de esta conexión con el Dao, contigo mismo. abriéndonos a integrar más todos nuestros atributos, todo este ser que somos, integrarlo más en nuestra vida, invierte toda esta nueva información y energía, viértela en todo tu cuerpo, abre, vierte. Y enviamos, haciendo hincapié en el dantian superior, enviamos a la cabeza a través de intan todo nuestro cerebro se amplía, nuevas conexiones, nueva información, nuevas funciones. Iluminado, lleno abierto al río y abre hacia atrás desde Ushen bajamos a través de la columna Pasando la gran vértebra hasta Shenshu y bordeamos los hombros para continuar toda la columna. Bajamos acompañando vértebra por vértebra hasta men y ilumina. Tantian Inferior. Y desde adelante bordea la cintura hasta el ombligo y iluminado. Cuidado, nutrido, también, abierto, absorber sin ningún esfuerzo, relajado, abierto, fluyendo. Acompañamos este descender de chi por delante de las piernas. Visualiza tus piernas como dos grandes canales abiertos que continúan hasta el infinito. Se hacen largos y largos y reúne, reúnen todo, atravesando cada parte de tus piernas abiertas, disponibles. Empuja y reúne a tu ritmo. Y empuja, última vez, reúne todo este Chi en el dantien poniéndote un poquito más estirado y trayendo todo el Chi por la parte lateral de los pies y hacia atrás para elevar desde la parte trasera todo este río, fluyendo, piernas iluminadas, bonito caminar. Iluminadas para tu de para tu acción, manos en Mingmen, mente en Dantian, reuniendo, sintiendo la completa armonía en tu cuerpo, llenado, alineación de tu cuerpo, de tu energía, de tu mente, hacia adelante ahora abrimos y reunimos desde el ombligo sintiendo esta totalidad de nuestra persona como fuente Dentro de este cuerpo y actuando en consonancia con ella, con, ese, con esa fuente, con ese corazón, encarnándola cada día más, cada momento más, dejándola fluir, expresarse. Siente ese llenado de vitalidad, de belleza, de armonía, de alegría. Siente todo tu cuerpo como una sola totalidad unida, cada parte, en toda ella, transparente, iluminada, de cabeza a pies. Tus dantian iluminados, tu mente clara con el ser en el ser, tu cuerpo disponible para la acción de ese ser y para el discernimiento de lo que no lo es. Separa las manos y siente por un instante esta conexión, este espacio que nos hemos dedicado, este campo bello Y piensa en cualquier persona que quieras traer al campo, enviar cualquier conocido familiar, un gran arropamiento de chi, arropamiento de amor incondicional para oír más el corazón, que todos podamos oír más claramente al corazón. Enviando estas bendiciones a todo el que lo necesita, trayendo a todos al campo, cada día más despiertos, cada día más entusiasmados por el camino del corazón. Ok... Traemos manos al pecho como agradecimiento a este espacio que compartimos, que hemos compartido, que nos hemos regalado, espacio de corazón que vale millones. Ok, muchas gracias a todos. <coughs> Suavemente podéis. Abrir ojos, acercaros un momentito, que nos digamos, como siempre, este último jaula, <ríe> bendito. <ríe> Podéis abrir el micro si queréis.